Ahí? Ese es el nivel máximo. Apago. Apaga. Ay, Apago. A ver igual Germán. Apago el 6. No, apaga. Pero compadre. Estamos hablando. La voy a enfermar, cacha la barriga por le da ahí atrás. No apretís más botones si no da más. <risa> <risa> eso me va a volver loco. como suena la campanita <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> como vibra la luz como voy alumbrando se ve todo <risa> <risa> <risa> la mega roca loco <risa> <risa> Fue el derecho. Acá viene un bajón Y acá a la derecha está el cortadito ¿Ese? Sí. Y acá viene otro bajón Te lo digo porque se accidentaron antes de acá Bueno, veo todo a todos lados ¿Qué pasó? ¡No! Me este... ¡Ah! te voy a sacar la mochila. ¡Ah! La, esa es la clavita. Te giraste, Te la clavícula. ¡Ah! No puede ser. Hay que bajar ahora porque está bien caliente. Sí. ¿Te movilizó o no? Ahí está ahí. sí, listo. ¿Mejor? Ya. Vamos, te llevamos la easy, la mochila y todas estas cosas. No, David, no te preocupes. Lo importante ahora es simplemente bajarte rápido. Sé que no suena mucho ánimo, pero todo pasa por algo. Son experiencias que hay que cruzar. Puede haber sido una andada en bici más, pero ahora una gran anécdota. Sí. Jajaja, <risa> <risa> Perfecto. Relájate nomás, vamos a subir las bicis. Y le damos. No pain no gain, dijo, oh, no gain. No no gain, dijo un niño muy pain sabio. No. Oye, Andrés la camioneta te la entregué llena y está medio estanque, no, no. Oye, pero... <risa> era el plan para terminar el día, pero... Parte B Pero es parte B Bien <risa> ¿Qué pasa, Max? ¿Puedo mover las nalgas, por favor? <risa> ¿Cuántas somos? Las muevo de lado a lado y no te llamo la atención <risa> <risa> el guillaco, ¿eh? Puta, el Eric, <risa> Estaba desquiciado, ah, bueno, we're we're esfuerzo, we're. <risa> <risa> la campanita. Esto es como la vaca que va anda andando por ahí. Oh, oh. Cuidado, chiquillos, que viene gente atrás. Oh, me tiraste una piedrita. ¿Qué pasó? No, la roca, huevón. como? Sonaste como un sí. A fondo, nomás la roca, huevón. Bon. No, Suéltenle. ¿Qué haces? ¿Estás grabando? ¿Sí? Excelente, mató mi batería. ¡Manco manilla. <laughs> <laughs> Casi que se le laneó. Oh, se me desconectó el foco. Wow. Oh, se me rato. desconectó el foco. Se me <ríe> desconectó. Sí. <risa> bueno, está listo, necesita, la raja, el agarro agarre está eh, bueno. La, grip, <risa> venga, el grip! el grip! <risa> ¡No! ¡No! no. Wow. Dale, dale, bye. Buena. Bro. Oh, ¡Trabajo! ¡Cuidado acá! ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Un! La idea, la idea. dos, ¡Tres! ¡Cuatro! ¡También! ¡Agarré mucho bueno! ¡Agarré demasiado bien. bueno! ¡Oye, mi cámara sucumbió! ¡La batería, bueno, no le duró nada! ¡No, no, no! ¡Im recording! ¡Recording! ¡Bush! Blist. Vamos la rama. <tose> ¡Oh, ¿Cómo sonó? Le diste, mordisqueaste la llanta. Yo creo que el neumático... Oh, no veo para al lado de realmente. Esta parte es muy chicana ahí. Oh, este es bueno va a piñizcar neumático. ¿eh? Rap. <laughs> Llegó el lechero <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hahu> <hú>. Qué bueno, güey Hola weá buena weón ¡Oh! <risa> <Weán> veníamos así <risa> veníamos pegadísimos oh, cualquier error weón era weón todo al piso sí, uno uno me viniste mateando mucha neves, no? en esa Eric, o no? No, pero viene a pegar al piso oh, no. <risa> Sueltenle, oh, el agua es crítica, <risa> ay Dios. contraveral Oye Qué bueno, huevón. Estamos ya acá. La parte... Se rápida, que tiene hartos camotes, chicos. Sí. Sí, sí, Dije permiso. el medio foco, tengo la media La suspensión. parte que viene es para soltarle todo, es muy buena, güey. Me encanta. Me encanta. Y ahora, ahora hay un cortadito acá, un bajón. Oh, oh, oh, oh. Oh, hola, hola, chiquillos, Vena. Vena. Uh. oh, no oh. puede que está buena esta mierda, acá con todo. ¡Derecha! ¡Cortadito! Sí, todos empezaron a frenar todo todos empezaron a frenar y venía el salto nombrando la piedra oh! la partiste weón partiste la piedra le vas todo hoy día weón? no que en la subida le venís dando las piedras. yo también, pero no bajaste, a bajar filete güey. estuvo muy bueno weón no estoy a tu nivel William Wallace. <risa> <risa> Cálmate, ¿eh? William Wallace. <risa>